amigo, sino a su amigo. Tenemos con nosotros al ingeniero Amado Ten. Buenas noches, Buenas noches bien y bienvenido mano. hermano. Gracias, gracias, para mí es un placer estar en su programa, usted que es de mi barrio, que es de la, de la familia. Para que se lo sepa sí, que sí, usted sabe que sí, sí. su madre le parió, pero yo soy un hijo por decisión, que es mayor. A mí me consta. Pues sepa lo que eso sí, es así, sí, hermano. Sí. Bien, qué bueno tenerte amado en este encuentro que hemos ideado esta noche sobre el jueves de TVT para hacer una entrega especial a una persona que fue para ti un amigo, un hermano, como lo fue Anthony Ríos. Sí, sí, sí, para mí Anthony Ríos es el hermano que yo también decidí por, por decisión. Que fue por decisión. Por decisión, es una persona que yo amé, que amo y que siempre amaré. ...porque es un magnífico amigo... ...siempre estuvo ahí para mí en los momentos malos... ...y en los momentos buenos... ...y esos son los amigos que uno tiene que tener... Así es que para mí es un honor hablar de Anthony Ríos... ...que cumple dos años de su muerte... ...yo diría que ha de tiempo... ...porque uno no, para los amigos nunca es el tiempo... No. ¿verdad? ...y menos para Anthony Ríos... ...la persona que logramos... ...estar cerca de él... ...como fue nuestro caso en algunas... ...13 actividades que estuvimos a bien presentarles inauguraciones, bodas, eventos, y reconozco la calidad de artista que era Antonio Ríos. Y yo te digo, esa, esa clase de persona como Antonio Ríos no va a morir nunca. nunca Siempre nunca. estará en el recuerdo en la memoria de todo aquel que lo conoció y que va a oír sus canciones eternamente, porque él era un gran compositor. Eh, para mí... Y que me perdone lo demás, el artista más grande que ha parido la República Dominicana en toda su historia. Sí, yo lo considero así, un amplio repertorio y sobre todo una persona que tenía un nivel de convocatoria que donde tú anunciabas a Anthony Río, tú sabías que iba a haber gente. No, no Antonio Ríos llegó un momento que tenía cuatro presentaciones en la capital, el lunes en el Mauna Loa, sí. el jueves allá donde Fran, después en Gato Tuerto, y eso era haciendo fila a la gente que, a, que no cabía y un fan club, porque era como un club que sí, nosotros teníamos sí, todos, es eso, todo en todo el, todo el mismo grupo que nos trabajábamos de un lugar a otro, es verdad porque aquí por ejemplo nosotros este, siempre coincidíamos, la mesa tuya por ejemplo cuando yo les presenté la última vez ojalá que nuestro control master lo tenga en Q este, decía, una fiesta de Antonio Ríos, donde no esté llamado TEN, donde no esté Papo donde no esté Machacho González, es difícil. <risa> es muy difícil, por aquí, por estos dólares. Sí sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Yo no me pedí a uno, porque es que era mi amigo. Mira, Anthony Río... ¿En qué tiempo, en qué año se conocieron ustedes? Yo conocí a Anthony Río en el 1987, ya 30 y pico de años. Yo me acuerdo que cuando eso yo comencé... Eh, las relaciones con la que era mi esposa, Jacqueline Esteves. Mi hermana también. Exacto, que era muy amiga de él, porque acuérdate que le sí, compuso sí, sí, Crisálida. Sí, eh, la más can hermosa canción que tiene que, exacto, que sí, que sí, sí, sí, sí. Eh. Entonces él me, me lo presentó y de ese día parece que hicimos una química, Wilson, ese muchacho y yo, que más, nunca nos separamos. Increíblemente. O sea, sí, porque ustedes ustedes eran hermanos, yo, por eso te presentaba así. Yo decía, porque el mejor amigo, ¿no? el amigo porque tú le acompañaste hasta el último momento. Sí, sí, mira, eh, eh, te estaba diciendo que la penúltima presentación que Antonio Río hizo fue en Miami, eh, y yo lo acompañé. Me acuerdo que fue un 26 de enero, día de sábado, día de Juan Pablo Duarte, yo fui con él, me fui de aquí en el avión, llegué allá al hotel, y allá inclusive dimos un tour grandísimo que fuimos de la familia de los mía y ese se enamoró, se sintió también con la familia mía cuando terminó la presentación que fue a casa llena, que venimos en el avión, él me dice, "Loco, decíamos loco ellos de Sí, camina. sí. Yo loco. Porque no había mucho juicio ahí No, no, no, no, loco. <risa> no. Me dice, "Loco, qué bien la pasé. Vámonos." Entonces tenían otra presentación el, el sábado siguiente en Atlanta. Entonces me dice, "Vámonos para Atlanta otra vez yo, loco." Pues tú crees que yo soy de tu manager. Yo no, no, no, yo soy un empresario, <risa> yo tengo que atender vida, en serio. Sí. Entonces casualmente ese fue cuando llegó a Atlanta, no se, se levantó, se desmontó del avión, no pudo cantar, tuvo que volver para atrás. Y ahí no se levantó más nunca de una cama. Yo antes no lo conocí, próximo al 93, 94. Y en el 95 estuvimos en una presentación en Río San Juan. Llegó temprano, porque estaba por la zona, estaba en Puerto Plata. No, él era muy puntual en su trabajo. Sí, bajó a Río San Juan, se puso a jugar billar y a tomarse su trago. Porque la presentación era en la madrugada, eran como a las dos y pico, a las tres de la mañana Yo comencé a trabajar como a las once de la noche Y, y cuando me dije yo, mira, mira, mira, mira, mira, mira el talaje El litro completo, tú sabes que se fue, él <risa> <risa> solo Y dice, ok, yo soy un alcohólico, y tú un cervezólico Mira la montañita que tú tienes ahí, mira, la bonita <risa> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero nunca el show, de ver, nunca no, de no, de ver. no Ahora, el show de Antonio era bueno presencial Ahora, el show grande de Antonio era como la cofradía en de la sus amigos. Mira, un bohemio? Mira, el único artista que se iba, por ejemplo, a un karaoke, que es lo que se usaba, una, que le cogía la, eh, cantaba, él lo que no cantaba era canciones de él en karaoke, porque ese él no estaba trabajando. Tú le podías dar un <risa> millón de pesos para ¿Y, no te que, una no, y no cantaba no, una vez. Que no, no estaba <risa> trabajando. Y una, Me acuerdo que la última vez, eh, tenía eh, con, con este salvadoreño en Santiago, un, eh, eh, cuando llegamos, había, había un carajo que él cantó más ahí que. te le dice: Mira, ahora pagan 7 mil pesos para verme ahí, yo le estoy pagando a ustedes para cantarle. <risa> <risa> eso, eso era Antonio Río. Eso era Antonio Río, un gran bohemio. Vamos sí. a ver cómo lo recordamos.